Para hacer un explosivo. Hola, hola, hola, hola. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Has visto a otra chica por aquí? Uh, no, vi por allá un vato. Esto. Bueno. <risa> <risa> Servicio a la comunidad. Hola, hola, estoy aquí. ¿Dónde estás? Ah, es a y Perchita. No, no, bueno, o subo yo. Vale, ¿Me, me oyes aquí? ahora? Hola, hola, hola, te oigo. Sí, sí, vale, oye, te oigo, te oigo. necesito comer te o te muero. <risa> también, me a preguntarle a ese vato, que hay un vato ahí que tiene comida. Un vato. No tengo nada de comida. ¿Vato? <ríe> no tengo por nada favor. de comida, te lo juro. Dame algo de comida, por favor. Juan, dame algo de comida. Tengo 20 pedazos de madera, te puedo dar eso, es lo único que tengo. No, no, madera no, dame un chuletón. <ríe> no tengo, no tengo, te lo juro, no tengo. ¡Ey! ¡Ey! Juan, que te meto, Juan, que te meto. ¡Ey! ¡Ey! Lo siento, esto es vivir o morir. ¿Qué pedo con los agresivos? <risa> ¡No lo comemos! ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! ¿Ese es su ídolo? Lo siento, Juan. ¿El mío no? ¿El mío no es? Bueno, pues desde cero. Mira, el lado bueno ya no estoy en el centro del mapa. lado malo ya perdí lo poquito que hice. <risa> Uf. Creo que me ha dado carne, ¿eh? <risa> Te ha dado carne. <risa> <Sí>. <risa> ¡Uh! Hoy se cena. Tengo, tengo carne. Yo lo siento, perchas. Era o él o yo. Me sabe mal, ¿eh? <risa> he escuchado por ahí <risa> gente de. Vale, no, no, no, no, ¿cómo vais? Yo he matado a un hombre y me lo he comido. No es broma. ¿En serio? A un tal sí. Juan, Juaniquilator lo he matado y me lo he comido. Vale, ¿cómo te ¿y cómo te, te lo puedes comer? ¿Cómo te lo comes? Dándole con el hacha, porque tengo un hacha. De matar. ¿Ya tienes ah, un hacha? ¿Y por qué tienes hostia? un hacha? Porque la he encontrado en un barril. Ahora vamos y nos juntamos. De verdad. Claro, yo miré a aquí en la nave esta, pero. Estoy. A ver. Perchas, ¿me la como cruda? Espérate que voy a hacer una hoguera. Vale. ¿Tú me escuchas? Sí, sí, perdón. Estaba hablando por Discord. Ah, vale, es que va con un poco de lag. Va, va con lag. Vale. A ver, ¿se cocinará así, no? No lo sé cómo se cocinará. La he metido dentro de la hoguera. Pero hay dos carnes, ¿no? Una patina para mí. Hay varias. Nos, ¿Sabes que nos estamos comiendo un tal Juan, que es streamer? ¡Ja, <risa> Está rico. Nos estamos comiendo un streamer, ¿eh? <risa> <risa> Empezamos bien, ¿eh? La, la serie. Mmm. Yo un de Juan que me muero. Pero cógelo tú mismo a Juan. Está ahí, en la hoguera. Mm. Oye, pero déjame a más Juan, que estoy a 20 de vida. Vale, hostia, yo necesito agua. Me bueno, me pues, pues, pues cabrón, ve, ve al río mientras yo me coma a Juan. Mmm. Escucha. Escúchame, ¿me, ¿me puedo comer la bola de nieve? ¿Para que me dé agua? Que me voy a morir de... Pruébalo, ¿Qué? yo lo vi en una película No, no me deja Me voy, me voy, eh Me voy a buscar agua ¿Te vienes? Un momento, que acabo con Juan ¿Cuánto tienes tú de comida? ¡Estoy a cero! ¡Agua, agua! No ¡Agua! ¡Agua! <risa> <risa> ¡Agua! <risa> ¡Está muy seco, Juan! ¡Vente, vente, corre! No puedo ni correr ¡No puedo ni correr! ¡Vente, vente! ¡Me muero, me muero! Vale, tú corre para allá, yo voy a poner la... <risa> ¡Voy a poner la bola! No, me muero, me muero No hay agua Escucha. ¡Corre que hay un cerdo! ¡Corre que hay un cerdo ahí! ¡Lo mato, eh! <risa> ¡Te dará agua! No, pero estoy a 14 de vida Escúchame, voy a morir, quédate con mis cosas Pero si luego voy a morir yo también, vamos a por agua a ver, miramos el mapa y vamos a la playa Está lejos Hostia Vamos al, al poblado de ahí Vente, vente, que hay un poblado ahí a ver si en el poblado. Vamos, vamos Tío, en serio, me da rabia morir por... Aquí, aquí, el granero. Y esta música de tensión viene de puta madre, eh Ay, ay, hay siete de vida, amigos Siete de vida ¿Hay agua? Vamos, vamos tú puedes, tú puedes vamos, Ahí sí, sí, hay un pueblo eh, no llego, no llego. Ahora nos reunimos con vosotros, que me voy a morir, ¿vale? vale. ¿Dónde vale. estás? No, espera, espera eh, eh. nosotros estamos agua, agua, agua. en P19. A tomar agua. Nos, por nos culo, Nos encontramos marega. en el supermercado abandonado y así tenemos vale. no comida. Vale, ¿Vale? Exacto, Dios. escuchadme. Eh, yo ahora mismo estoy al lado de. Voy a morir, perchas. Ha sido una gran aventura a tu lado. Vale, pues La misma... Tengo radiación ahora, ¿eh? Coge mi hacha. Sígueme, sígueme, sígueme, llegamos, llegamos. No, llegamos porque muere. Estoy a tres de vida. No, no. Llegas, llegas, llegas, llegas, llegas. Voy a morir. No, no, no llego, no llego, no llego. Dos de vida. Madre mía. ¡Toma! Hay una planta de agua ahí a la derecha. ¿Dónde? ¿eh? ¡No! Me voy a poner agua, vale. Acabo con tu sufrimiento. Te doy, ¿eh? Asesinado por perchita con una roca. Aparecer. Eh. Caballo, ven, ven caballo. Mire, mira cómo coges un caballo. El caballo. ¿Eh, eh, eh, caballo. ¿Este, ¿quién está ahí? ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! Ah, ¡Eh! Ver, el Luzu, ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! Gemir, Gemir. Sí, sí, sí, gemir. Eh, eh, hey, hey. gemir. ¿Qué esto ha sido? sido... antes de arredar. que empezara la partida. Gemir, Gemir, no. para desmonetizarle el directo. No, muere, muere Muere. No, toma, no, no, toma que te jodan. No. no estoy buscando Ibai, Cogí la la la por Coge por, la lanza, coge la lanza. Dile a Ibai que el próximo es él. Dile a Ibai que el próximo es él. Que te jodan. Uf, He matado a Luzu, eh, ¿Eh? Ya se ha muerto, tenemos comida <risa> ¡A matado a Luzu! Vale, allí, ha... allí hay dos más, tira, allí, eh, al final ¿eh? Vamos a ver Tengo, ¿Tengo la calavera la mano, de Luzu Mira, veo uno allí corriendo tira, ¡Tres perros no, no! ¡Son muchos! ¡Por allí, por allí! ¡Vámonos! Corred a la derecha y nos vamos para allá Que está violeta para allá y así somos uno más Son muchos, eh, son muchos ¡Hostia, que vienen! ¡Tira, tira, tira, tira! ¡Creo que, si que vienen la primera a Luzu! ¡Escúchame, si peleamos! Pero ¿Cómo, si? ¿cómo vamos a pelear? Son? ¡Yo tengo no espada! ¡Que somos tres personas y un caballo! ¡Lanzas y yo espada! <risa> no, somos no tres personas y un caballo son? ¡Si irán con piedras! ¡Yo no me entiro! ¡Hay que irse de aquí! irán con piedras! Escúchame, ¿y si los esperamos justo aquí, pisar? en la ladera? No, no, no, ¡Claro, claro! ¡Aquí, aquí, aquí la ladera! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡A la lo camper! ¡A lo camper! ¡Ven! ¡Reborn! ¿Qué pasa? Que quieren esperarles y pegarles, pero es que ¿cómo les pego ya esta gente? Que tengo una piedra que viene, que viene, que viene, que viene. Que viene. Es que es que no, no, no. ¡Hola! Es una trampa. ¡Hola! ¡Hola! Venimos en son de paz. Vamos a caer. ¿Hay alguien por ahí? ¿Hay alguien ahí hola, hola, hola, hola, hola, hola. Queremos Eh, eh, eh. eh, eh, eh. Hola, hola. No os acerquéis, no os acerquéis. No os acerquéis. Tranquilidad, eh, por favor. No te acerques, eh. Mascarillas, eh, mascarilla, por favor. ¿Quién es vuestro líder? ¿Quién es vuestro líder? Dejadme hablar con vuestro líder Cuidado, cuidado, cuidado. A ver, nos hemos hecho la PCR, Estamos limpios. Estamos limpios. Vale, pues seguid vuestro camino. Y nosotros el nuestro. ¡Venga, eh, no, vale, pues me parece bien! ¡Sin problemas! ¡Vale, vale, vale! ¡Ah, no, no, no! Todos Vamos a hacer mestizaje, <risa> pero si queréis, <risa> si queréis, <risa> pues, ala, ahí os okay. quedáis. ¡Bueno, bueno, bueno! <risa> bueno <risa> ¡Me <risa> pincho, eh! ¡Marichi! ¡Hola! ¡Hola, Marichi! hola hola marichi muy buenas! ¡Tenéis que iros! ¿Qué tal? <risa> ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Somos, somos iguales! <risa> ¡Vete, vete, vete, Marichi! ¡Vete o te meto! Vete o te meto Vete, lo muy La he atravesado con una lanza ¿Tú? La he atravesado pinchado, La he pinchado, la he pinchado están, están muy heridas Están... Eh, están limpios de Ahora... ese momento ahora nos cargamos Son comida, ¿Vamos, eh, son vamos, vamos, Vamos a por no, hombres. Vamos, pollos, Ataca, ataca, ataca Ataca... ¡Avanos! Mátalos, mátalos! Mátalo, mátalo. ¡Toma! ¡Vámonos! ¡En la cena! ¡En la cena! En la cena. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No, no, no! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué ¿Qué cojones? ¿Qué tu casa! ¡Vamos! ¿Qué ¿Este ¿Qué cógeselos, ¿Qué ¡Que tiene todo ese! Este tira hasta... ¡Eeeeh! ¡Dale, vale, que tiene que tu ¡Puedo ser tu perro! ¡Puedo ser tu perro! vamos, va, va, va, va, va! ser por culo. No, no, no. ¿Toma por culo no, no? A tomar por culo Explícame cómo coño le robo, por ejemplo A la E, a la E Estoy vivo todavía, eh, un poquito de respeto Un poquito de respeto que estoy todavía vivo ¡Vete pa' tu casa! Alguien acaba con él ¡Ah, no, no, no! ¡Pa' tu casa! G2 pa' tu casa. ¿Uno lo que tiene este! ¡Hostia! En el mapa del tesoro, cabrón. ¿Qué tiene? A ver, espérate. De todo, de todo, de todo. Eh, debería. Vámonos de aquí, tenemos. Vámonos, vámonos. Tenemos muchas cosas como para estar aquí. Sara, te tengo lanzas. ¿Alguien quiere una? Pues voy Estoy robando. Estoy una lanza, porfa. Estoy robando cosas. ¿Esta qué es? Escuchadme un segundo. Eh, tenemos que pillar los, ba los barriles azules. Se rompen y ahí hay cosas eh, como premios, ¿vale? Vale. A ver, a ver, a ver. La calavera de Luzu. La calavera de Luzu. ¡Oye! Es la calavera de Luzu. ¡Oye, un caballo! vale pues nada chicos voy a volver a entrar dime dime pero vamos falta esto es no falta comida para el grupo pero comida. escúchame yo estoy dispuesto a matar al compañero de DJ Mario a DJ Mario no Ya, hay otro más por ahí ya no no hay otro más por ahí uno nuevo matamos primero ¿Sí, está, matamos está, está, está, al compañero de DJ Mario hola yo no, yo no ¿Hola? estoy escuchando nada no estoy escuchando nada vale eh, vale, no estoy escuchando nada. Eh, has venido un momento malo, porque necesitamos comida he Pero muerto. malísimo, eh A ver, es que he muerto ahora mismo sí. Ya, pero, pero me, me sirve Estamos muy hambrientos <risa> Lo siento, de verdad ¡Que acaba de morir! No tengo la mierda Lo, si la lo siento, mi de corazón. verdad, eh Pero <risa> <risa> necesitamos comida Ponla, ponlo en el fuego Ponla rápido aquí <risa> Era muy ner. ¡Pola ahí, que se cocine! ¡No la tengo! ¡No la me ha da dado comida! Si que se quema mucho, se, se pasa, eh. Ese, ese, sí, sí, no mira, yo tengo claro. un trozo aquí, reborn. Vale, vale, vale, vale. Pues dime por dónde íbamos? tú mm. ah, vale. te crees que el cerdo mm. de, de Mario. ¿Dónde la has tirado? ¿Dónde la has tirado? Me ha robado mi caballo. ¿Cómo? ¿Por qué no la puedo coger? <risa> <risa> ¿Por qué no puedo.? Co ¿Qué hijos de puta? No, no puedo coger el hacha. ¿Qué pasa? Lo siento, Soñando. lo sí, siento, sí, le, necesitaba comida. Te cago en tu puta madre. Tampoco tenía gran cosa. Bueno, a ver, yo tenía una lanza y el caballo se la ha a Mario. ¿Dónde? ¡Lo he matado, lo he matado. Vale, vale, vale. ¿Por qué he resucitado? ¿Cómo? Oye, pues a mí lo que me pasó antes debieron de… de, de debió de ser por me echaron del server, si no tendría que aparecer contigo. ¿Lo ha ¿Hola, hola? ¡Lo he matado? lo, he matado, lo he matado. <risa> Vámonos de esta zona. Rubius le está intentando robar la moto a Alemão. Bueno, pues bien hecho. A por no nosotros, sé, pero ¿no creo eh? que van a venir a por nosotros por haber matado a antes. Sí, sí, a por nosotros. Oye, ¿será que no hay gente que tiene que ir? A mí no me toquen los huevos. Pero si es 80. ¿Qué? ¿Pero quién es? Pues no lo sé. Solo os digo que estoy a dos de vida, eh. Puede ser que ah, muera. Corre, corre. Corre, corre, corre. ¿Cómo que te ha pinchado? ¡Oh! Te la ha esquivado, eh. Uno se ha llevado una lanza. Ven aquí, ven aquí, calvo, venga, pinchazo Pero, y para tu favor. casa. Uno contra no, no. uno, uh. Vale, ya tenemos para hacer una casa. ¿Qué pasa? Vale, vale, me estoy haciendo ventas. Reborn ha muerto, Reborn, Reborn.